a ver cómo hacemos esto. Porque es que me he hecho 40.000 peinados antes de hacerme este final. Me había hecho rulillos y bueno, en fin. No importa, seguimos siendo felices. Y si escuchéis muchas teclas o lo que sea, es que yo él está jugando a, al Fortnite, ¿vale? Entonces, pues se escucha de clase y ya está el otro día os puse por historias como una, un selfie así así básicamente, y puse que me pusieseis el top 5, había gente que no lo entendía en plan, me ponían ellos su top 5, yo también es que no lo expliqué no me enrollo más porque aquí hay pues yo creo que para ratito tampoco me voy a enrollar mucho porque podría estar así toda la vida la verdad, podría hacer segunda parte, tercera, cuarta, quinta, sexta séptima, mmm, todas las que haya pero he elegido las más interesantes por así decirlo, empezamos con el Top 5 cantantes De verdad que me ha resultado muy difícil En todos, menos uno a dos Numerar del 5 al 1 O del 1 al 5, como queréis verlo Bueno, en fin, que me ha costado, ¿vale? Con el número 5 estoy entre 2 Vale, es que esta es la movida Yo tengo el 1, tengo el 2, 3, 4 Pero cuando llego al 5 digo hay. En el top 5 tengo a Funfibibi Low y Paranoid. Los escucho yo creo que por igual a los dos, o sea que los puedo meter en el número 5. En el puesto número 4 tenemos a Babi. Me encanta su voz, su tranquilidad, su paz, su armonía. Me encanta. En el número 3 tenemos a María Becerra. A día de hoy es la única que escucho todos los días, a todas horas. María Becerra. La pondría en el número 1. Pero es que para mí el número 1 es Beret y el número 2, y Rad. Entonces a María Becerra la tengo que meter en la 3. Así que nada, esos serían mis 5. Así el 1 y el 2 de por medio, pero bueno, me no habéis entendido. De todas formas, los que me conocen ya lo sabían. Ahora vamos, he derivado así cantantes Con otro que me habéis pedido mucho que son Canciones, ya esto es independientemente de que Cantante sea mi número uno, mi dos, independientemente De eso, yo voy a las canciones, en el número Cinco tenemos, aunque haya dicho que escucho Todos los de a y Tía Becerra a todas horas y no sé qué Es cierto, pero la canción que Escucho ahora en modo repeat Sigo, de Aaron Piper y Munke. en el cuarto Puesto tengo la de High De María Becerra, en el número tres Tengo la de Beret de 10.000 porque No sé realmente si la metería en el Puesto número tres y si metería exactamente exactamente, Pero es que no tengo favorita de Beret Pero sé que en el número 3 tengo que poner una de Beret En el número 2 tengo la de Confía de Ozer Rade Que la llevo tatuada por si no lo sabe Oh, fuck, fuck, fuck, fuck. La tengo, ah, es que no me sube la sudadera más Pero bueno, tengo aquí un tatuaje que pone Confía Que de hecho me lo escribieron ellos Y en el puesto número 1 tengo la de Guerrero de Subce Me encanta esta canción Ahora vamos a algo que también se ha repetido un montón Influencers barra Youtubers En verdad me lo habéis pedido como top 5 de Influencers, top 5 youtubers, influencers más guapos, influencers chicos más guapos. Yo he mezclado 5 influencers y youtubers. Mi vídeo es normal. Quiero aclarar que esto no va ni de top influencers guapos, ni nada. Simplemente voy a catalogar por el contenido, por lo que me transmiten, por lo que yo veo, por lo que sé, por lo que sí. Que no va de guaperas ni guapero. En el puesto número 5 tenemos a Nilo Jeda. A mí me parece muy original, me parece que tiene unas ideas para vídeos muy guays. Me gusta su contenido, me parece súper divertido y súper entretenido. En el puesto número 4 tenemos a Marta Díaz, que es un amor, entonces creo que eso suma puntos, que a lo mejor muchos pensáis que pues es una más, que sube fotos historias y no sé qué, pero como que yo la veo tan dulce, la veo tan mona la veo tan es que me la como, tío, me gusta mucho la calidad de sus fotos, el fit que tiene, súper bonito, como he a las historias, esto muy limpio y me gusta, mis 10 es Marta en el puesto número 3 tenemos a mi amiga Victoria Caro Tudela La he metido en mi top 5 Porque es una persona muy, pero que muy, muy, muy currante Lo sabemos todos los que la conocemos No sé cómo se organizará Qué horario tendrá activa en todas las redes sociales que hay Es algo que admiro, en plan Me gusta un montón tener amigas, amigas y amigos Tan trabajadores Y creo que también deberíamos valorar mucho eso En el puesto número 3 tenemos a Jonan Es de decir, he de confesar Es un influencer que siempre me ha gustado Yo, cuando a mí me gustaba muchísimo Yo lo seguía en YouTube yo hace, pues 6, eh, 7 años Cuando yo iba a una agencia de modelos Porque me acuerdo que estaba en la agencia Un viernes por la tarde Yo me enteré porque el que era en ese entonces El novio de mi hermana Estaba en ese momento con él, no sé cómo Me dijo que como que se iba ya a Valencia Y yo era súper fan de él Pillé un descanso de los de la agencia Me fui corriendo hacia la estación Cuando yo estaba a punto de llegar a la estación De repente lo vi en plan Me acuerdo perfectamente de la imagen Me acuerdo de la ropa que llevaba yo De hecho, aquí tenéis una foto, lo vi como bailando no sé qué, fui corriendo en plan súper nerviosa creo que fue la primera persona famosa con la que me hacía una foto y de verdad increíble, a día de hoy siempre lo he seguido siempre lo he apoyado y siempre como que me ha gustado muchísimo su contenido, lo tenía que meter aquí porque me parece una persona súper libre hace lo que le da la gana, se expresa como le da la gana, le da igual todo me parece que es una persona de admirar de hecho el otro día me siguió en Instagram y me sentí súper y en el número uno tengo a Sara Fructuoso aclarar que no es mi hermana un millón de veces ya que lo habremos dicho las dos Sí que es cierto que somos de la misma ciudad Sí que es cierto que pensamos que O que sí que era o, o no sé Como que su abuelo y el tío de mi abuelo No sé, algo así, no sé es una movida muy rara Yo quiero informarme bien de eso Antes de decir nada, obviamente Pero no, no somos hermanas Y de momento creo que no somos familia Y yo la conozco desde que yo iba a la agencia Porque vamos a la misma agencia de modelos Como que se formó mucho antes que yo O un año o dos antes que yo Y yo ya ahí ya la conocía O sea, hace muchísimos, muchísimos años Básicamente la he visto crecer La tengo en el top 1 Porque pienso que de todas las personas que yo sigo Que yo solo sigo a la gente que me interesa su contenido Pues Sara es una persona que he visto cómo ha ido mejorando con el paso de los años Y es que Cuida cada mínimo detalle Las stories es como ver una revista entretiene un montón y de verdad que, que se le ocurra todo muchísimo Y debería tener muchos más seguidores de los que tiene Vamos con las series En el puesto número 5 tengo H2O Siento, sea, no tenía que meterlo. Yo sé que habrá gente que diga: ¿Cómo no puedes meter la casa vecina? ¿Cómo no puedes meter los Simpsons? Yo meto a H2O por no meter a Zoe 101. En el puesto número 4, Stranger Things o Stranger Things, como queráis decirlo y pronunciarlo. En el número 3, 13 razones. En el puesto número 2, la casa de papel. Y en el puesto número 1, soy súper original, pero. Elite Me encanta élite, Me flipa élite, Amo élite. Fotos de mi Instagram Me ha parecido muy guay esta Pero a la vez súper difícil Yo, aunque nadie me la haya pedido Que yo haya visto Tampoco lo sé Quería meter como mi top 5 Fotos de mi Instagram Pero creativas En el número 5 Quiero meter esta Que es mi primera foto con Luna En mi Instagram Me presenté en esta foto Y me parece muy guay En el puesto número 4 Tenemos esta La verdad es que es una de las fotos Que me gustan más Que me parecen súper creativas Todo, todo, todo Lo hice yo pero si vieseis el antes de esta foto Flipar y esa foto es de febrero del 2019, o sea, hace ya más de un año. Ahora me ha vuelto a dar por hacer fotos creativas. En el puesto número 3 voy a meter dos fotos. Sé que no hay que hacerlo, pero lo voy a hacer. Porque yo no he firmado nada, tú tampoco. Nadie ha dicho que esto sea ilegal, así que lo voy a hacer. Voy a meter en el puesto número 3 esta foto y esta foto. En mi Instagram últimamente estoy subiendo fotos con unos textos, bueno pues escribo dependiendo de la foto que es y os animo a que me sigáis si estáis al tanto de esas fotos y si queréis leerlos pues lo leéis, me estoy rayando En el puesto número 2 tenemos esta foto Que bueno, pues creo que habla por sí sola Igual que la siguiente que os voy a mostrar Es una foto que quería subir desde hace mucho tiempo Hice yo las máscaras, de hecho las tengo todavía No sé si sortearlas o qué hacer con ellas Porque me costaron un montón Quiero avisaros de que la mayoría de fotos vais a tener un vídeo De cómo las he hecho, de todo el curro que hay detrás y todo Como esta foto, como la foto de la bañera Y como la foto número 1 Que es esta de aquí Es la foto que más me he currado yo creo que me costó un montón pensar Cómo hacer tubitos de colores Y veréis el mequino en uno de los próximos vídeos Porque quiero acumular muchas fotos para subir este vídeo Top 5 vídeos de mi canal En el número 5 tenemos Susúrrame lo que hacer con mi cuñado Este vídeo lo ha visto muy poca gente Para las risas que te puedes llegar a echar De verdad, si no lo habéis visto después de este vídeo no tenéis nada que hacer, lo miráis, risas aseguradas 100% En el número 4 tenemos mi madre reacciona a letras de las canciones A la primera parte, mi primer vídeo viral Básicamente tenía hace mucha gracia a mi madre Reaccionando, hay mucha gente que a día de hoy está aquí gracias a este vídeo así que hola, gracias por seguir aquí después de casi 3 años en el número 3 tenemos 24 horas con mi crush, es un vídeo que me gusta me trae muy buenos recuerdos, me parece súper entretenido, me gusta, en el número 2 tenemos probando tips raros con mi crush, es un vídeo que te vas a reír un montón, quiero hacer otro me lo paso muy bien, me encanta grabar con Joel y en el número 1 has cambiado la vida, que es un vídeo súper especial para mí me costó un montón hacerlo, un montón pensar el texto del es un vídeo que se lo hice por cumplir un año con Joel Me gusta muchísimo ese vídeo, el resultado, lo que me transmite cuando lo veo Lo que le transmite a la gente sin yo darme cuenta Porque yo lo subí como regalo para él Pero sin darme cuenta la gente lloraba con el vídeo y yo como flipando A pesar de no ser un vídeo de entretenimiento, de risas, tal Es un vídeo que creo que puede estar en el 1. Vamos con los tiktokers Para mí tiktok es una plataforma de entretenimiento, me gusta mucho Yo hago vídeos ahí, pero no me la tomo muy en serio Que no me fijo tanto en todo en tiktok Es como subo un vídeo y ya está Entonces como que pienso que hay muchísima gente se hace famosa ahí por hacer nada y yo, sinceramente, no hago nada en TikTok yo no hago nada en TikTok, hago <risas> bailes de mierda y cosas, en TikTok solo me llama la atención la gente que de verdad tiene un talento para mostrar ahí, voy a nombrar gente que al igual penséis que no tiene talento pero bueno, a mí me hace gracia, ¿eh? bueno, gracia o me gusta o pienso que valen para ello en el número 5, Claudia García, ella probablemente no tenga ni idea de quién soy, pero bueno me gustas mucho tu contenido, y bueno, es adicta a los pop, como ella dice en su biografía de TikTok, es como hacer vídeos en primera persona, como una situación en primera persona como que llora actúa muy bien me transmite mucho así que la meto en el número 5 en el número 4 voy a meter a Lidia Rawet me gusta mucho lo que transmite bailando me gusta mucho cómo fluye me gusta así que ya os digo es que habrán un montón de tiktokers que serán súper madre mía como lo has metido a este pero es que tampoco conozco yo a tiktokers ahí lo siento vale Yo desde musical pero yo que no salgo de Smurf. con el número 3 tenemos a Selena Milán sé que es youtuber lo sé de sobra tranquilo, Pero en TikTok me gusta mucho. Me gusta mucho porque me hace mucha gracia. Pienso que lo piensa todo súper bien, en plan, como que tiene para todo. Con el número dos tenemos a Riun Me gusta mucho, me hace mucha gracia los vídeos que hace. Que supongo que lo subiré a Instagram y también como segunda opción a TikTok también. Pero yo lo veo, lo sigo en TikTok, en Instagram no lo he visto nunca, así que... Y con el número uno, Moni Smurf. O Moni Smurf, o Mónica Morán, básicamente. Las transiciones me han flipado siempre desde musical .ly. Y es que es, es, es, es, es una locura. Siempre la tendré en el top 1 porque para mí la reina de TikTok. Para gustos colores también lo digo. Así que nada, la verdad es que tenía unos cuantos más apuntados. Pero me he dado cuenta de que llevo un montón de tiempo grabando y esto se está haciendo súper largo. He eliminado unos cuantos y he dejado los más interesantes de los más interesantes que ya había puesto. Y nada, toca despedirme ya. Espero que estéis pasando unos días geniales dentro de lo que cae. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like si os ha gustado y os quiero un montón.